Hola, hola, buenas tardes a todos, aquí se van cuentando un día más en la taberna Y hoy volvemos con nuestra campaña, del prólogo de Kislev Hemos desbloqueado, como ya sabéis, en el capítulo anterior, el Leopardo de las Nieves Y bueno, reclutamos un par de derviches de los cosas que son caballería ligera, más o menos Sí, porque tiene muy poca armadura, liderazgo, bueno, veremos, para poder flanquear está bien y nos enfrentamos a los invidentes, un grupo de esbirros de Tezenge. Que bueno, veremos qué tal, porque tiene la mecánica del escudo y demás. O sea, aparte de tener vida tiene el escudo, entonces cuidadito. Vale, pues nada, vamos a por ellos. libramos batalla. Sí. Se podía simular, pero bueno, no nos la vamos a ahorrar. Vamos a disfrutar de ese leopardo, esas primeras unidades de caballería y... Eh, de ver en acción A los demonios de The French. Vale, que bueno, veremos Ah, nosotros despegamos aquí, en el lado derecho Vale Ah, encima tenemos a la hechicera No me quedo con el nombre Creo que es la dama de hielo o algo así Puf, Tenemos un montón de magia, eh 50 puntos es una burrada Vale, vale, vale Bueno, veremos cómo lo hacemos Línea y luego otro grupillo por ahí pululando para poder cargar rápidamente y ya está. Estos que son más asesinos cuerpo a cuerpo y demás, yo creo que mmm, los hostigaremos con la caballería y con los y con los linces. Y a ver si nos los podemos quitar rápido. Pero vamos, tiene pinta de que hay que hacer mucho focus a esta gente... Para poder bajarles la vida. Porque el problema que tiene la mecánica del, del escudo es que si. si les infliges daño en el escudo. Pero no acabas de quitarles el escudo. Lo recuperas. Uh, ¿vale? vale, o sea, te lo van a poner rollo a huevísimo. Vale, ok, esta es la magia, que era lo que comentábamos. Beso de la doncella de hielo, congelación. En tierra, ataque, explosivo, corto, ancho Y en forma de lágrima O capa de hielo, velocidad y velocidad de ataque Vale Ok, lo dicho Nosotros vamos a hacer nuestro grupo Aquí está bien, este va a ser nuestro primer grupo Luego los dientes de sable Uh, loli, solo uno Bueno, por el tamaño de las unidades, ¿no? Pero Vale, sí, esto está un ubicado así Vamos a hacerlos incluso un poquito más anchos. Bueno, no podemos. Vale, así me gusta. Ahora sí que están fijos. Nuestros dos arcos aquí: uno en este lado y otro en este lado, más o menos separaditos. Perfecto. Nuestro señor y nuestra doncella de hielo. Vale. Uh. Muy protección para que metan su posición y no persigan objetivos que no están atacando. Vale, así se lo hemos quitado, maravilloso Vale, ok, pues nada, iniciamos batalla Y vamos a ver cómo se... Orquesta todo esto uh. Posicionar nuestros chicos de forma que aprovechemos el asalto lo mejor que podamos Arrastra las formaciones para conseguir el mejor efecto Vale Aquí creo que no llegan a verme. Es que si podemos empezar a infligir daño. Vale, vamos a dar un poco de espacio aquí en este lado. Bien, bien, eso es, eso es, eso es. Vale, y avanzamos. No tienen arma a distancia, ¿no? Ah, sí, infantería de proyectiles. Vale, y Santos apuntalados. Pues nada, vamos a meternos en rango. Y ya está. De vale, vamos a hostigar con esto. Usas tropas montadas a con que los para hostigar los enemigos, enemigos y romper sus formaciones. formaciones. Eh no. Vaún Va no. Vale, continuamos avanzando para ponernos en rango y ya está. Es que con eso me sirve. Venga, disparamos. A ver qué que va a querer hacer él. Vale, esto está bien, esto está bien. Vale, yo creo que vamos a entrar a hostigar ya, ¿eh? Vale, vamos a entrar de cara. Vale, las tarinas vamos a acercar. Vale, una buena carga aquí. Nos acercamos. Vamos a cargar con esto aquí. Perfecto. Para adelante también. Vale, vale, vale, vale. ¿Y el trono lo podemos tirar aquí? Vale, a este señor. Eso es, buena carga con esta gente. Vale, la farina, ¿dónde está? Ah, vale, aquí. La doncella. Vale, un ataque de lágrima. Ojo. Vale, ni tan mal. Vale. Corre, corre, van por ellos, o por ellos, a por ellos, o por, por ellos, a por ellos. Hombre, que sea por ellos. Vale, continuar con las Hostiaciones, Vale. Uy, el 6. Vale. Vale, es una pasada la doncella de hielo, eh. Pero sin duda. Nada, nah, se los hincha. Además, bastante cómodamente. Venga por ellos, acabamos. Como que ZZZ, este hijos. ¿Podemos o qué? 5 segundos para volver a usar esto que es una barra. Vale, nada ya con eso están en la mierdísima. Vale, maravilloso. Oh. Ah bueno siguen sí, salado. Maravilloso. Victoria, nada, si apenas bajas un poquito en el choque frontal y luego la caballería que entra por detrás No es una siempre victoria Hay signos que se han reescrito, destinos que se han desvanecido y lo inmutable ha cambiado Y todo gracias a ti Bueno, oye, oye, ni tan mal, ¿eh? Vale, lo dicho, nada, la caballería ha hecho un trabajo brutal nah, Muy bien, muy bien, muy bien es Esos son los de tutorial, esto está hecho para que Tú te vengas arriba y, y Pases, entre comillas, bastante fácil Por encima del resto de tropas Vale, vamos a coger uh. Vale, espera Vale, nivel 3, maravilloso La doncella no ha subido de nivel Vale, vamos a coger liderazgo Vale, perfecto. Yuri nivel 3, la doncella nivel 2. Vale, ¿qué le podemos poner a Yuri? Ejércitos de tiro de defensa, cuerpo a cuerpo de los cosas. O los mejores de la corte, la guardia, el zar. Vale, vamos a meterle este. Sin duda, vale. Perfecto. Y a la doncella, ¿qué le podemos meter? peso de la doncella, de hielo. Aumenta el daño, me lo quedo. Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo Está bien, es un ataque sencillito así el de lágrima, pero bueno, está bien Victoria, uh, tu está asediando un asentamiento, este panel muestra el progreso de asedio, vale Muestra el número de turnos que debes mantener en el asedio para destruir la guarnición enemiga, vale Muestra la cantidad de suministro que tiene el enemigo y puede usar para construir defensas en combate No hay equipamiento disponible Tiempo para la llegada de refuerzos. Dos minutos. Dios. Furias del caos. Infantería voladora cuerpo a cuerpo. Uf. Vale. Vamos a ir a librar la batalla. Y vamos a ver qué tal las batallas de asedio. Porque si no me equivoco... Bueno, es entre comillas la segunda batalla de asedio que hacemos. Porque la anterior era más... Pues, tantos ubicados y ya está. Pero aquí literalmente te introduce el concepto. ¡Uh! Uh, ¡Qué pasada! Rollo, o sea, puedes atacar desde donde quieras y tienen como los puntos de ubicación de suministros menor. Edificio clave mayor de liderazgo. Uh, uh, uh. Vale, por aquí te vienen los refuerzos. No. Uh. Vale, esto me gusta. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Porque es que... Tanto a nivel estratégico de atacando como defendiendo, pienso que le han dado un... una vuelta de tuerca porque los anteriores eran horrorosos de jugar. O sea, solo el bombardeo de la muralla era bueno. Ok, venimos aquí a suicidar tropas y ya está. Pero no sé, o sea, me gusta que hayan retocado esto un poco. Veremos a ver cómo lo cómo lo experimentamos y qué tal queda. Pero bueno, porque con las construcciones, los muros y tal, puedes redirigir muchas cosas. Veremos. Vale, o sea, estas son las reuniones. Uh. Vale. Vale. Podemos meter... Vale, vamos a meter la caballería por aquí. Al menos la idea. Grupo 1. Vale, nuestro muro está bien. Vale, el grupo 2 lo vamos a meter en el 4 para tenerlo más accesible. Y ahora hacemos así, así. Y así, de hecho, otra vez. Vosotros al 6. El grupo 5 va a ir en el 4. Y ahora el 6 en el 5. Maravilloso. La doncella aquí... Vale, iniciamos batalla. Yes. Horror es de Nada, pues vamos a cargar a Piñón contra esto y ya está. Venga, empezamos con una lágrima de estas. ¿Y llega? qué daño hacer eso. Perfecto, vale. Pues eh, empezamos a cargar. Vale, no, vamos a dejaros a vosotros aquí. Vosotros quiero que entréis a tapar eso. Esto cuando esté listo ya. ¿Podéis acabar con ellos? Vale, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Hemos hostigado demasiado. Vale. Uy, esas ráfagas que vienen desde el aire. Ay, tú sí que puedes pasar por aquí Sí, lo. Vale, ese detalle es nuevo Vale, vamos a avanzar con este grupo aquí ¿Podemos reventar esta barricada? No, nos vamos a quedar aquí. Vale, vale, entramos poquito a poquito. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Uh. Vale. Uf. Vale, vale, vale, vamos a pasar rápidamente por aquí. Y ya está, porque si no estamos comiendo muchísimo daño. Vale, y él está volviendo Vale, vamos a ubicarnos ya aquí Para volver a cargar oh. Vale, ¿podemos? Sí Ok, vale, nos desviamos algunos Pero, hijo Buen rollo. Vale, ya están. Aquí. La voladora aquí. Vale, que persiga ahí. Vamos a rotar nuestras unidades. Vosotros hemos conseguido pasar, os han quedado ahí medio enganchados. Vale, sí, sí, han conseguido pasar, me gusta. Vale, no tenemos nadie que nos persiga en la retaguardia, perfecto. Venga, podemos. Venga, a ver que nos tenemos que ubicar bien. ¡Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. qué dispara tú! ¡A oh, la torre! y estos no pueden llegar vale pues capturamos eso y el resto que siga avanzando qué es esto barricada monumento venga oh, estamos perdiendo los arcos bueno la torre ha caído nosotros estamos medio muertos Vale, se acercan sus refuerzos. Vale, podemos avanzar. Una no, mejora a los defensores. Bueno. De trampa o algo así, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Miedo de la farina, vale. Uh, qué manía, tú. Es que con el bombardeo nos ha reventado bastante. Vale, podemos subir. De hecho, vamos a dejar una aquí conquistando esto y ahora luego subimos. Oh, wow, no, no, no. Vamos a subir los dos. Vale, vale, vale, continuamos. Venga, venga, se abre. Uh, vale. Oh, espacios, oh, sí, por Dios. La, la vale, está. Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. aquí. Oh. Vale. Ahora una buena carga y los reventamos. Maravilloso. Vale Esto fue buena carga, vamos a completarlo aquí Vale, vamos a enviar unidades hasta aquí De hecho, el grupo 5 aquí Vale, nos podemos salvar. Sería lo más oportuno, de hecho. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Venga. Vale. Hasta que se mueran o nos estén huyendo. Vale, maravilloso. Victoria. Uf, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más juego estas partidas de asedios que las que teníamos en total los Camps anteriores. Y esto es un asentamiento pequeño, ¿eh? Que se supone que no tiene ni muros ni nada. Pero simplemente que te dejen meter un par de torres. O poder poner barricadas para llevar al resto de unidades. Uf, Vale, victoria Hemos perdido, es que con los bombardeos que nos han hecho Es una locura, tramo de garra, ocupar Para nosotros, perfecto Vale, abajo a la izquierda tenemos la información del asentamiento, aquí La cantidad de crecimiento del asentamiento cuántos turnos le queda por crecer Vale, edificios disponibles en el cuadro de mando el nivel del asentamiento, el reclutamiento básico, cosas de infraestructura, vale. Acorazados, cosas y cosas con lanza. Vale, pues nada, vamos a meter este reclutamiento en un turno, lo tenemos listo. Nivel 5 de Yoni, cocinero del campamento, reemplazo de bajas mejorado. Uh. Mejora un asentimiento a nivel 5 Es un montón ¿eh? Vale Vamos a meter el siguiente nivel Oh, tenemos otro uh. Mejora el efecto de ataque Esto es una pasada, me lo quedo Vale, y la doncella no ha subido No tenemos Es que subir de vingard nos va a costar y aquí la almenara pues más de lo mismo. Y el refugio, que también igual, porque estos no van a subir ni de milagro. Vale, a la mansión de los ojos tenemos que ir, ¿no? Vale, ¿qué vamos a meter? Vale, yo creo que podemos reclutar de nuevo arcos que nos hemos quedado casi sin... Sí, yo creo que va a ser lo más inteligente. Quedas contra enemigos grandes Mil lanzas creo que ya hay suficientes Vamos a meter 3 de. de esto y ya está Ok, ¿qué más nos queda? Prueba del atamán, vale, esto es una locura La del conquistador A la mansión de ojos hay que ir Vale, pues nada, pasamos turno Y vamos a ir ahora por eso por favor. Vale, paso de hielo, Zoria, nivel 3 Estudiante, investigación 40%. No hemos desbloqueado aún la investigación. ¿eh? Vale, uh, cuchillas glaciales. 200 metros. Capa de hielo, no es el que ya teníamos. Armadura, apropio de proyectiles. Alcanza el efecto infinito, duración 11 segundos. Helada mortal. Daño directo. Fuerte contra un personaje. Es que este de cuchillas gemelas me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy, muy, muy, muy bien. Vale, y cuesta 7, este coche está 8. Vale, vamos a meterlo por tener un poquito más de variedad los hechizos. Y ya con esto reclutado, yo creo que nos vamos a mover. A ver qué nos encontramos por aquí. Vale, finalizamos turnos, sí. Ya, ver, We came upon uh -huh. Rules, a village of hide tents dominated by a totem of a white crow. They belonged to Northmen, uh -huh. enemies uh -huh. of Kislev who worshipped Sinch. On the ground, smeared in blood, was the emblem of the traitor Slavin Kerns. His army had slaughtered the tribe. No mercy was given. But I felt no pity. Vale, yo creo que vamos a enterrarlo y sacamos moral extra Ojo Este nuestro general se... literalmente se le fue a la cabeza se fue devoto del caos y dijo, bueno, señores. Marcho. Y se marchó. Vale, ok, vamos a ir hasta aquí. No, no llegamos a la mansión de los ojos, pero porque no quieren, ¿eh? Vale, misión asignada: prueba de practicante de la magia. Te signo un asentamiento, ejército o héroe enemigos como objetivo de una de las habilidades de la doncella de hielo. Desbloquea guardia de hielo. Vale, pues no. No puedo llevar a cabo esta acción, pues este asentamiento no tiene murallas. Eh, vale, pero sí que puedo hacerlo aquí. No. Vale, pues vamos a esperar a ver si podemos meterlo aquí. Y esto que es... El vale, pues nada, finalizamos el turno y ahora vemos cómo nos movemos. Vale, ya nos toca. Podemos atacar aquí. Asaltar unidad. Vale. dejemos porque nos toca. Vaya bien. Prueba el practicante de la magia. Eso para la prueba es el practicante de la magia. Vale. Fracaso. Bueno. Pero ya podemos comprar de estos. Vale. La mansión de los ojos. ¿Este señor nos va a apoyar? Mm, no. Podemos subir esto ya Sí, vale, perfecto Pues vamos a subir a nivel 2 Y de las anteriores No, pero casi Bueno, esta la podemos subir a nivel 2 Esta también la podemos subir a nivel 2 Básicamente porque como nos van a dar Ingresos extra que tenemos una barbaridad, ¿no? Pero Vale, y vamos a atacar aquí Victoria decisiva Vale, yo es que creo que esta, por cerrar el capítulo de forma más o menos decente y avanzar un poquito más rápido, porque como ya sabemos, tenemos que ir a la, a la de los orcos, vamos a, uy, a la de los orcos, a la de los ogros, a la campaña de los ogros, vamos a hacer autorresolución, no tenemos bajas, perfecto, uh, mantenimiento, y va a busca. Gracias del botir posterior a la batalla, vale, eso nivel 6 Me gusta. O obvio. Vale. ¿Qué más tenemos? What waits in these hidden chambers? Chest scrolls. Knowledge to harness. Leave it. We have no need of dark magic. We fight mm. alone. We use whatever we can. Mm. Ojo. Eh, vale. Vamos a ponernos esta. Para aumentar el daño bastante. Vale, porque además tenemos ya la guardia de hielo. Uh, ahora puedes investigar una tecnología. Elige una para investigarla. Cuando termine aparecen otros proyectos para investigar en el árbol de tecnología. Vale. Eh, si no puedes ver ni la mitad. Liderar con las unidades de infantería. Susurrador de osos. Eh, me viene un poco malo lo de los osos, pero... Vamos a hacer la de crecimiento por recoger más rápido. Eh, es reducido, pero... Eh, demasiado, ¿no? Vale. Desbloqueamos la guardia de hielo. Con hachas. Uh. Uh. Podemos sacar una de cada. Maravilloso. Vale, y la vamos a dejar así para dejar espacio al resto de unidades por lo que pudiera pasar. Vale. Uh, mejor disponible ah, de aquí, ¿no? Vale, ¿qué podemos construir? Nada, esto. Santuario, almacén o foso de fuego. Vale, vamos a meter el foso de fuego. Sí, vamos a meter el foso de fuego. Y listo. Que así nos aumenta el crecimiento. Ok, pues nada, pasamos turno. Todo rápido. Venga. Claro, como no hay ya casi que simular, pues... La verdad es que te ayuda bastante rápido. Eh, vale, vamos a unirnos al ejército de Yuri. ¿Tenemos más cosas que construir? Sí, perfecto. Uh... Vale, vamos a construir aquí unos establos Y me parece correcto Aquí el viva Con esto que sacamos, cosas agorazados Vale Vale, estás a nivel 3 Perfecto, el fuerte de Devingard No tenemos nada más en esta zona Vale, vamos a meter ingresos Porque tenemos, bueno, tenemos 17.000 No deberíamos tener ningún problema Pero bueno De reclutamiento. Es que no sé si es en general o solo en esta zona. Pero bueno, mejoramos las cosas y ya está. Eh, nada, no, a ver. El Palacio de los focos uh, ¿Qué pasó? A ah, la guarnición, vale, te lo enseña. Ok, tienes aquí el ejercitazo, pero no puedes ver qué tienen. Y ya está. Vale. Vale, pues vamos a simular esto Uh, te vas a marchar. Pues no. vamos a simular esto. Sí. Un repaso. Uh, ¿quién nos ha tocado? Victoria decisiva. Ah, no, no podemos sacar a cautivos, es verdad. Vale de caminos, Yuri nivel 8 vale, no, es que estamos subiendo de nivel súper rápido y que, oye que por mí perfecto, protección de urso en resistencia a los proyectiles no, vale vamos a meter resistencia heroica hola vale y es que es infinito, o sea es pasivo y se acumula ahí a determin, todo está genial Vale, vamos a meter otra de cuchillas glaciales. Me gusta. Y... Vale, vamos a acercarnos aquí. Vamos a pasar el turno. ¿Puedo? No, no podemos preguntar más. Vale, pues está la Nada... Vale, y estos, bueno, son las nuevas, eh, o los nuevos edificios que tenemos para poder reclutar. Ataque cuerpo a cuerpo, munición de los cosas en todos los ejércitos. Vale, vamos a meter este, el ataque cuerpo a cuerpo de los gosars. Uh, Aquí podemos investigar esto para sacar lanceros alados. Y aquí, el salón. Vale, pues vamos a meter la, las caballerizas mejoradas. Y estos es generan ingresos. Vale, perfecto. Estos son todo mejoras a largo plazo que nos vienen. Genial, vale. ¿Qué más tenemos? Nos queda un turno. El señor nos se ha movido. Ya sí, me da cuenta. Vale, yo creo que está bien para entrar aquí. Esta batalla de aventura que era. El laberinto Es que no es ninguna de estas, creo. Pero... Bueno, vale, vamos a acercarnos. Y vemos cómo se queda esto. Do uh. pues no no we have to fight these creatures? There must be another way. Then we pray to Ursun for protection. If can even es que hold you. The bear talks to me. He knows, brother. He knows. Mm -hmm. Vale, no puedes usar la solución automática con los batallas de aventura En el prólogo estas batallas especiales Avanza la historia y solo se completarán Si es Jury el que se alza con la victoria Vale Pues nada, lo dicho, vamos a aparcar este capítulo aquí Que ya llevamos hasta media horita Este será nuestro tercer capítulo Del prólogo de De Kislev Y en cuanto acabemos Nos meteremos ya de lleno con, con nuestra campaña Con los reinos humanos.